en sociales y naturales, esto está en estado embrionario, digamos, queda muchísimo trabajo por hacer, muchísimas asignaturas, muchas materias que fusionar con, el, con los contenidos ecosociales y de las de naturales y sociales que tenemos hechas, todavía falta darle muchos niveles más de concreto. ¿vale? Por ejemplo, si un bloque es eh, la materia en, ciencia, en física y química del segundo de la ESO, dentro de ese bloque, ¿qué objetivos ecosociales se pueden trabajar? Pues se puede trabajar... Eh, la comprensión del de, de mundo en el sentido de que el todo es más que la suma de sus partes, se puede trabajar la reutilización, el reciclaje de, de los materiales, etc. Entonces vamos como rellenando, como fusionando literalmente esos dos árboles, el que marca la ley y el que nosotros hemos hecho en uno solo, para posteriormente eso utilizarlo para crear el material didáctico que sea propio de la forma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 Entonces yo creo que es imprescindible empezar desde la educación. Y para educar necesitas estar concienciado tú, por supuesto, y tener unos materiales que te ayuden. Porque está claro, y yo creo que eso lo, lo entendemos todos aquí, que lo que hay fuera no ayuda. Los niños tienen un mensaje diferente en este centro o en esta fundación del que reciben cuando están fuera. Entonces si no nos vemos apoyados por unos materiales es complicado. También de cara a la gente que se incorpora no iba a trabajar aquí. Y no tiene mucho sentido que si nosotros tenemos muy claro la línea en la que queremos trabajar, nos estemos apoyando en editoriales externos.